Un cocinero con mandil y gorro blanco pela patatas en el medio de la cocina. Su compañero friega los platos rápidamente. El salón del restaurante está al completo. En una mesa hay un hombre peleándose con su trozo de carne. El camarero en traje lo observa mientras le sirve el vino. En la cocina, el cocinero deja de pelar patatas y lanza el cuchillo hacia arriba que termina cayéndose y clavándose en la mesa. Da la vuelta en una tortilla en la sartén. En el salón del restaurante unos nuevos comensales se sientan en su mesa. El cocinero coloca una pata de jamón en la mesa y con un machete enorme corta un primer trozo que se cae al suelo. Lo introduce a la cazuela. En el salón los nuevos comensales piden la comida al metre. El protagonista principal habla amigablemente con una chica morena en la barra. Intenta besarla pero ella le aparta la cara. El metre lo observa enfadado y va a su encuentro. Le aparta la silla y el protagonista cae en el suelo. El metre enfadado le empuja hasta la cocina donde cae en la mesa del cocinero. El cocinero, despistado, le golpea con el machete en el cuello. Asustado, se lleva la mano en el cuello y se levanta mirando preocupado al cocinero. El cocinero suelta el machete y coloca sus fuertes brazos en el cuello del protagonista, moviéndole la cabeza y moviendo al protagonista de arriba a abajo, comprobando que el protagonista se encuentra bien. En el salón, el metre está muy enfadado. Entra a la cocina, agarra al camarero y lo arrastras al salón.